Invitados especiales Hablando con Jesús Podcast Para entrar también al aire, aquí siempre la gloria, la honra y al Señor. Y estamos contentos y gozosos porque eh, hay un nuevo día de un nuevo día de vida, otro día de, de esperanza, de fe. Y hoy con un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado Diamantes Negros. Una, esto, esto, Esta predica viene a colación de la película que vi que se llama Diamantes Negros. Y siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Grande eres, poderoso eres, Señor. Y bueno, siempre agradeciéndole al Señor por aquellas personas que nos escuchan por Cristianos en la Gloria Radio. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis, uh, mis amados, una palabra maravillosa que nos trae el Señor en esta mañana. Siempre andan en la gloria, la honra y el poder nuestro Señor, en el nombre poderoso Jesucristo. Eres grande y es poderoso Señor, nuestras almas te alaban, te glorifican. Y, esta, y, y, este, y este título, mis hermanos de Cristo, es la gloria, Diamantes Negros, eh, es de una película que es de dos muchachos africanos que tienen 15 años. Y, y estos, tienen, estos muchachos son futbolistas. Eh, el sueño de ellos es ir a Europa jugar eh, en, en el fútbol europeo y, y hay muchas personas de la misma de la misma situación que viven estas, estas, estos muchachos africanos que viven en pobreza ellos eh, a, como que toman esa confianza de esta de esta necesidad de estos aquellos muchachos y son como agentes o managers o representantes que buscan muchachos para venderlos a grandes equipos y es por eso que el Señor en esta mañana en esta noche y en esta tarde, en el momento que tú nos estás escuchando, te está diciendo muchas veces hay muchas personas que son como estos diamantes negros que se dejan convencer de esas personas, no buscan la presencia de Dios se dejan manipular y por eso hay esos falsos profetas que te confunden. Que realmente, únicamente quieren es que el dinerito, quieren abusar de ti, quieren dañarte espiritualmente también. Y es por eso que el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo quiere traerte esta palabra a lo más profundo de tu corazón. Un saludo a todas las personas que nos ven también en toda Latinoamérica, Europa, Asia, para la gloria y la honra del Señor. Y antes de comenzar, eh, quiero, eh, me gozo porque, <coughs> perdón, ahí el Señor, yo sé que fue el Señor, eh, precisamente hace como tres días la Corte Suprema de Estados Unidos anula el caso Roe versus Wade que legalizó el aborto. Ya, es depend ya depende de cada estado pero en los Estados Unidos no es legal el aborto aquellos estados que legalicen el aborto bueno, como no todo hay consecuencias y es por eso que el Señor nos, nos gustamos en esa parte yo sé que Dios obró ahí escuché la la voz de un pueblo que realmente hoy vemos en nuestra Latinoamérica que hay una izquierda que está eh, yo siempre digo como lavando el cerebro de estos jóvenes y diciendo que lo malo es bueno pero bueno, tenemos un Dios vivo de poder que hace justicia a sus justos y bueno, <coughs> perdón y venía hablando sobre eh, estos jóvenes africanos que estas personas toman como sería, como tratar de sacar de ellos un dinero y veíamos que en esta película una vez más que se llama cómo se llama está se titulado hoy el tema diamantes negros eh, estas personas europeas van a los países africanos ven muchachos que tienen potencial en el fútbol eh, si tienen el potencial los llevan van a ...a diferentes lugares en... ...en Europa... ...comienzan a... ...buscar quién los puede llevar a, lo, a... ser estrellas de fútbol... ...y es por eso que en esta historia... ...hay dos muchachos que... ...se llama Amadud y Mosua... ...estos dos muchachos... ...tenían la esperanza, tenían el sueño... ...sus familias se endeudaron... ...para poder cumplir este sueño... ...pero... ...al final no lo pudieron cumplir porque estos agentes estas personas que toman eh, como que esa desventaja que tienen que ellos hay una pobreza yo vemos esa pobreza espiritual mis hermanos que están en la gloria en el pueblo de Dios que se dejan como aga agarrar se dejan engatusar de aquellos falsos pastores de aquellos falsos profetas y el director de esta película se llama Miguel Alcantú. Eh, mira que cuando veía esta película, el Señor me hacía reflexionar que vemos una vez más, vemos un pueblo de Dios, como lo dice en Jeremías, que dice que así dice el Señor, maldito el hombre que en él el, en el confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se parda su corazón. Vemos que en este Basado en la película, estos muchachos no pedían una dirección de Dios. Yo Vemos un pueblo de Dios que no pide dirección del Señor. ¿Dónde debo asistir? ¿Dónde debo ir? Padre, llévame este, a, a esta casa, Señor. Porque vemos que la gente está mirando, es que, un hombre. Más no la presencia del Señor. No quieren ser guiados, no están escuchando la palabra del Señor. No están escuchando a la voz del Señor, quiero decir. Y una vez más, es en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en él confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Vemos hoy un pueblo de Dios que se ha apartado, que han querido ir como a esa Europa, que han querido ir a lo del mundo, Le, te hacen promesas, que vas a estar en los mejores lugares en el mundo, que vas a estar como en la película de los mejores equipos en el mundo, y que te van a, mejor dicho, estar un, como en un Real Madrid, en un Barcelona, o, o, o en un equipo italiano o inglés. Cuando llega la realidad y si tienes una lesión en tu vida, o, o, o como en esta película, tuvieron una lesión, no fueron, tuvieron problemas, o para las personas que los veían no eran lo suficiente, los, los desechaban, los dejaron en la calle. Uno comenzó a, a vender drogas, tú cuando comienzas a vender cosas que realmente a tener ídolos, lo que no le agrada al Señor, otro comenzó a robar por necesidad para poder, devolverse a su a su nación y regresar con la cabeza agachada y decir no lo puede hacer y muchas veces viene como en esta película uno de estas de estos muchachos la mamá vendió a su hermano para que él fuera a Europa y saber que regresó eh, a su, a su país una vez más porque no pudo lograr ese sueño porque tuvo una lesión en un entrenamiento y es esa lesión que tú vas en los caminos del Señor y el Señor siempre va a estar contigo pero como siempre va a haber una comunidad si tú no estás siendo guiada, guiada, guiada por el Señor siempre en la primera lesión que, te, que estés te van a desechar, Vas a decir, van a decir que eres un pecador, van a decir que tú eres lo malo. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, te está diciendo tú eres a veces como esos diamantes negros. Y por eso también te ponemos el link de esta película en la descripción para que la veas. Una buena película, una buena una película y es gratis, que la puedes ver en YouTube. Y es por eso, una vez más, maldito el hombre que en él confía. Y vemos un pueblo de Dios que está poniendo la mirada en un hombre. Y los hombres están abusando de esto. Los hombres hoy en día, no estoy diciendo todos, pero aquellos quieren un púlpito, quieren un altar, quieren destacarse. O aquí, o mejor dicho, hay más iglesias hoy en día. Tremendo. Si tú le preguntas al pueblo de Dios de qué habla, de qué se habla, cómo se están direccionando, realmente te están diciendo que tú puedes eh, también hablar de la palabra, me van a decir, no, el pastor lo, lo hace, no, tú tienes el poder. Todos somos esos sacerdotes, somos esos santos para el Señor. El Señor no escogió a unos, tú escogió a todos para que demos las buenas nuevas del reino en los cielos. El Señor te ha puesto para que ganes una familia, ganes eh, compañeros, amigos, vecinos para el reino de los cielos. Y es por eso que el Señor en esta mañana, mis hermanos que hermanas en la gloria, nos está diciendo, ¿será que tú eres como ese diamante negro? ¿Realmente lo eres? Y si lo eres, hay un problema, que realmente tú estás poniendo la mirada en un hombre. Mas no en el Señor. Vemos que todos es el pastor, el pastor, el líder, el líder, el líder. Uno únicamente se, se encarga de ser ese líder, ese instrumento, perdón. De guiar a las ovejas, de darle como, ese, ese como esa guianza. Porque recuerda que el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Eh, Él es nuestra, nuestro, nuestra vida eterna. Sin Él no vamos a poder lograrlo. Debes reconocerlo como tu Señor. Y en estos diamantes negros, como te venían diciendo estos muchachos, pasaron necesidades hasta que uh, tuvieron que comer la basura. Y vemos que la gente espiritualmente come basura, come un evangelio de basura, come un evangelio que está llamado de la prosperidad, come un evangelio que únicamente satisfacen los deseos de un hombre de estar en un altar, en un púlpito o veo muchas cosas trantemente es el Señor el Señor quita vendas y hace ver como el hombre se quiere llenar de su ego es lo que no quiere el Señor pero bueno, Dios va a demandar a cada persona y, lo, y sabes que lo más triste que el pueblo de Dios como no tiene el discernimiento como, le, y como lo dice la palabra en los 4.6 que este pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento y es por eso que cuando tú no tienes esos, ese conocimiento mis hermanos que estamos en la gloria querido oyente hay, hay un gran problema un gran problema y es, y es por eso que eh, cuando el Señor realmente quiere que tú estés en lo de Él Tú no vas a entender muchas cosas porque no estás leyendo la palabra de Dios, no estás escudriñando la palabra, no estás entendiendo que realmente el Señor te está llamando, no estás entendiendo que realmente el Señor está diciendo, bueno, te necesito hijo, te necesito, y es, por ejemplo, si, hay, si alguien te está hablando, si tú hablas en español y tú no entiendes algunas palabras en español, entonces decir, pero qué está hablando, no entiendo. Hace lo mismo con el reino de los cielos, si tú no entiendes lo que el Señor te está hablando, no estás escuchando la voz del Señor no sabes diferenciar la voz de un hombre, el enemigo y de Dios, mis hermanos de cristianos, ahí hay un gran problema. Una vez más, Oseas 4.6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, recuerda, mira, yo te des desecharé del sacerdocio, me está diciendo, te desecharé de la congregación, te desecharé de, de ese pastor que te, que te puse, claro que el Señor puso pastores, Evangelistas, pero para qué? Para que tú tengas ese ese norte, te enfoques, te, te guíen, porque tú también eres, eres ese instrumento para la gloria y la honra del Señor. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. Triste, triste ver lo que está pasando hoy en día. Tenemos que hablar las buenas nuevas del reino de los cielos tenemos que hablar la verdad, porque la verdad lo está haciendo cada día al libro, mis hermanos, que estamos en honor, querido oyente, y es por eso que el Señor en esta mañana bogotana nos está diciendo, realmente eres ese, ese diamante negro, realmente te estás enfocando en mi palabra, realmente me estás buscando, porque si estos muchachos realmente, como en, como en esta película, una vez más que te pusimos el link eh, ahí en la descripción eh, vas a ver que ellos por la emoción de querer unir, ir a un equipo grande y hoy vemos mucho un pueblo por la emoción de que, que, te, que te prometen que te vas a, vas a ir a una, una vida eterna y que vas a ganar dinero, vas a tener casa, lujos, carro, beca y todo eso Pierdes el enfoque que es Cristo Jesús y más bien estás buscando lo, lo, lo material, más no lo espiritual. Recuerda que primero debemos anhelar lo espiritual porque lo demás viene por añadidura en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial, siempre agradeciéndole. Pueden pasar muchas cosas. En mi caso, mi escolta es Dios, Él es el ser que me protege. Él cuida mi entrar y mi salir. yo sé que Él cuida también el tuyo. Y es por eso que el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, también nos, nos habla en Mateo, capítulo 7, del versículo 15 en adelante, nos habla sobre estos falsos profetas y nos, y nos habla por sus frutos, por, por sus frutos los conoceréis. Si tú realmente conoces a ese Dios vivo y de poder, vas a, vas a saber quién te está hablando la verdad, quién te está hablando... Eh, eh, eh, si sí, realmente es un gran fruto como realmente en el nombre poderoso de Jesucristo una vez más como le decía aquel día a, a, a un hermano realmente tú estás edificado para predicar sobre la familia no es que estoy usando este medio para para hablar mal no realmente y yo también lo, lo hice yo al comienzo no tenía la autoridad de hablar sobre el amor. Al comienzo hablaba sobre el amor, pero mi, mi hogar era como de perros y gatos. Hoy en día le doy gloria y la honra al señor que ha transformado, me ha quitado vendas, le entrego mis cargas, le entrego todo en el nombre poderoso de Jesucristo porque no quiero ser un diamante negro no quiero vivir de emociones quiero realmente ver, estar cimentado en Cristo Jesús y en el Mateo, eh, Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 15 en adelante nos dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces lo que quiere decir el Señor y, y continúo con, con estos versículos es realmente yo soy un gran testimonio realmente yo soy un ejemplo del reino Realmente lo son, y si lo son, gloria a Dios, y si no lo son, hay un problema, mis hermanos ustedes, no en la gloria querido oyente, como siempre digo, no somos muchos, somos pocos, pero aquellos pocos somos la calidad. La, la verdad siempre va a doler. la verdad. Si yo te hablara de la prosperidad y todo eso, te lo digo, estaría lleno. Mejor dicho, en las redes sociales estarían llenas de quizás en la gloria. Pero Dios me va a demandar tu vida, tu alma, que se predica la buena nueva de Reina en los cielos. Y por eso el Señor te dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas por, de, eh, por dentro. Son lobos rapaces y continúa. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se reconocen las uvas de los, de los espigos y, o higos de los abrojos? ¿Acaso cuando tú sabes un árbol diferenciarte qué fruto es? Si no, tiene, si no ves el fruto, ¿tú lo sabes diferenciar? Tú me dirás, no voy a poder diferenciarlo. Yo no soy un hombre un hombre de campo. Soy un hombre de ciudad. Pero me encanta el campo. Ahora mi pregunta para ti es ¿sabes diferenciar, como dice el Señor, entre un árbol de mangos y un árbol de, de mandarina? Tú dirás, no. Ok. Así son esos lobos rapaces. Esos diamantes negros que realmente quieren engañar a un pueblo. Ahora les bonito al oído. Ahora les bonito diciendo: Bueno, esto el Señor quiere para ti. Y yo te voy a hablar, iré cada domingo, cada martes. Pon tu ofrenda y ya. Eso es suficiente. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hogar, mi querido líder? Mi querido hermano. Tienen la autoridad, como le decía a esta persona, tienes la autoridad de hablar, de predicar sobre la familia, como yo lo hacía hace mucho tiempo, y yo recuerdo en mi caso, mi esposa llorando, ahí estaba con los hermanos llorando, llorando. Yo antes, y yo antes decía, pero ¿por qué llora? Pues claro, en la casa era uno, en el templo era otro. Pero desafortunadamente los seres humanos y el pueblo de Dios justificamos todo. Ponemos la palabra a nuestro acomodo, a nuestra forma de ver las cosas. Y continúa diciendo esta palabra en el versículo 17 del capítulo 7. Así todo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Te lo puedes ver de pronto comenzar con un árbol bonito ahí, saliendo y dando y mostrando sus frutos, pero cuando llega un punto ese fruto se va a podrir porque tú no estás siendo sincero con el pueblo de Dios, con las ovejas del Señor. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero tú le puedes mentir a un pueblo de Dios, pero tú no le puedes mentir al hombre, a, a, a, a Dios. Tú no le puedes mentir como en, esta como en la película que te estoy diciendo. Estos muchachos los, ilus los ilusionaron. Tuvieron que aguantar hambre, tuvieron que robar. Y hoy vemos un liderazgo, no todos, no todos, una vez más. Piden ofrendas, piden diezmos, claro que se necesitan para poder subsistir, para poder seguir a las buenas nuevas de reino en los cielos. Pero muchas veces la, el hermano o la hermana, un ejemplo, te voy a hablar en, en dólares, tiene un dólar, o oh, cinco dólares. Y no tienen para más, para la semana. Pero no, tienen que ofrendar y tienen que... No, primero suple lo tuyo, que Dios te va, Dios conoce tu corazón y te va a dar para, para que después le ofrendas al pastor o el pastor va a tener otras personas que le, que le o el líder al que les ofrece. pero no vas a aguantar hambre entonces aquí tampoco es de aguantar hambre aquí tampoco es de manipular un pueblo, aquí realmente es de enseñarle a un pueblo a que sea edificado no que esos falsos profetas esas, esos, esos falsos eh, pastores, esos falsos líderes que en la casa son unos en el templo son otros ¿cómo estás con tu esposa? ¿cómo estás con tu esposo? ¿estás bien? ¿o estás engañando a un pueblo diciéndole mentiras como yo lo hice en un comienzo? y no me avergüenzo de decirlo no me quita autoridad sino más bien soy un yo no hablo lo que el Señor hace a través mío, sino lo que el Señor hace conmigo Y le doy la gloria y la honra al Señor, porque cada día me va transformando, me va ayudando a ser un, cada día un ser humano mejor. Como le decía hace unos días a, a mi esposa, que vean en ti el gran nombre de Dios que soy yo. Es lo que anhelo cada día de mi vida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 hasta que tú sepas llevar un hogar, te lo digo, bienvenida, bienvenido. para tener un púlpito para ir a las calles a evangelizar y todo eso y decir, bueno, aquí estamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. No seas como una vez más, como en la película, como esos diamantes negros que les prometieron, les dijeron no sé qué, pero eran ladrones estas gentes. Estos supuestamente agentes, eran ladrones, querían están engañando a estos muchachos. Y hoy vemos eh, que están engañando a un pueblo de Dios. Deuteronomio 5.33, la nueva versión internacional, miren lo que nos dice. Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado para que vivan, prosperen, disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dios, te está, Dios nos ha dado una promesa. Dios te ha dado esa promesa que vas a tener cosas, pero siempre, como siempre, eh, yo lo hablo, eh, lo espiritual primero, siempre lo espiritual. Y Dios te va a recompensar. Lo que tú haces en secreto, el Señor te lo, te lo recompensa en público. Eres fiel en la oración, eres fiel en el ayuno, eres fiel en leyendo la palabra. Recuerda que el Señor te va a recompensar en el nombre poderoso de Jesucristo. Nunca te canses de darle la gloria, nunca te canses de darle la honra, nunca te, nunca te canses de, de exaltarlo, de decirle Señor, ayúdame a conocer si esta persona que está, me está evangelizando, me está predicando, realmente me está diciendo la verdad. Si realmente esa persona que me está hablando, es un gran testimonio en su hogar. Si realmente esa persona es un buen esposo. Si realmente esa persona es un, una gran esposa. Realmente, Señor, enfócame, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. No me no, que no me deje engañar por lo que diga el hombre. Hoy todo bonito. Como le decía hace tres días a otra persona, y yo le decía, desafortunadamente, Hoy hay payasos entreteniendo cabras. Y los payasos, mejor, hay, hay más payasos. Hoy ya hay muchos payasos. Hoy se habla en iglesias por cada esquina, pero no se está haciendo la voluntad no de Dios. Desafortunadamente, la gente se está Yo sé que es necesario pero se, está quedando, se están quedando encerradas en las cuatro paredes. ¿Qué está pasando con la, las, las personas que están afuera, en el mundo? No se les está predicando, no se les está evangelizando, se están perdiendo. Entonces hay que realmente eh, hacer ese cambio, hacer esos buenos frutos en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Estás haciendo ese buen fruto realmente en el nombre poderoso de Jesucristo? ¿Lo estás, lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Sigue siendo. Pero una vez más, como comenzamos con Jeremías 17, 5, así dice el Señor, ¡Maldito el hombre que en, él en el hombre confía! Uh, y hace de la carne su fortaleza. No te dejes engañar. Y esta, y, y esta reflexión vino por lo que he, he visto en las últimas semanas, en los, en los últimos meses. Estoy impresionado, se busca esto. se dice que quieren predicar a la gente, pero no, más quieren llenar un ego, que edificar un pueblo de Dios. Quieren buscar más el patrocinio de un hombre, más que el patrocinio de Dios. Ese es nuestro patrocinador, Jesucristo. Él es el que provee, Él es el que mueve corazones. Y como siempre le digo al Señor, Señor, esto es tuyo, tú lo mantén, tú mantendrás esto hasta que tú quieras, Padre Celestial. Y si tú quieres mantenerlo, Padre, tú vas a suplir. ¿Cómo? No sé, Señor, pero el, el Señor siempre suple. Y no quiero ser ese diamante negro, mis hermanos. Realmente quiero ser una persona que cada día se está edificando, que cada, que cada día quiero ser ese, ese, ese fruto. Y como decía una vez más, hace estos días a mi esposa, no quiero darle más cabida a Satanás. Pero desafortunadamente el pueblo de Dios le está dando cabida a Satanás, porque no está discerniendo qué es lo bueno y qué es lo malo gloria a Dios lo que, está, lo que pasó eh, en estos días en Estados Unidos que el aborto no es legal es ilegal, pero aquellos le dieron la libertad a aquellos estados que si quieren autorizar eh, eh, el aborto pero va a haber consecuencias si sacaron la Biblia en los 50 o en los 60, no estoy seguro en que en, en que, en que eh, eh, si fueron los 50 o en los 60 y mire la decadencia de los Estados Unidos. Y mire lo que dice el presidente de los Estados Unidos. qué lástima que la Corte Suprema eh, despenalizó esto. Dios mío. ¿Qué podemos esperar de personas que piensen así? ¿Qué podemos esperar de que, como nos dice Juan 8.2 en la nueva versión internacional... Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo y el que no me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando tú tienes la luz de la vida, cuando tú sabes que el Señor es la luz, de, eh, que tú eres la luz del mundo y eres ese reflejo, ese, eres ese destello en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo digo, pueden pasar tantas cosas, pero realmente vas a saber que Cristo Jesús vive en ti cuando te digan, eres cristiano tú digas ¿cómo lo sabes? porque se te nota, se te refleja en tu cara la, la gracia, esa gracia, por esa gracia debemos de dar que la misericordia del Señor está en nosotros en el nombre poderoso Jesucristo sabes que quiero ponerte un video y este video es de como de 4 o 5 minutos y vamos a ponerlo y, y, y algo muy importante es que Ojalá que no lo, no, no lo corten la emisión por, por, este, eh, por este video Pero siempre acreditando a, a esta iglesia Que realmente eh, Esta palabra va para esos diamantes Escuchar realmente la palabra de Dios que únicamente quieren escuchar lo que ellos quieran y que quieren manipular a las masas yo, yo, yo soy sincero mis hermanos yo soy sincero y bueno a uh, nos viene pero si usted no sabe tener un hogar no sabe tener una familia todo lo grande que usted tiene se derrumbará se caerá y lo más triste es cuando, que cuando se caiga es porque está alto su vida hará mucho daño por eso arregle su hogar, arregle su relación matrimonial. No la considere que no vale la pena. No diga ah, que yo a esta mujer la dejo aquí, me voy a la iglesia, allá me quedo todo el día y vuelvo por la noche solo a dormir no me interesa esta mujer este es un día de invertir en su vida, invierta en su esposa el tiempo, la calidad de vida invierta lo económico también en su familia en sus hijos y entonces usted con un matrimonio sólido podrá levantarse para llevar a cabo sus planes que Dios tiene con su vida eh, hermana usted sola no puede usted necesita el apoyo el respaldo de su esposo y cuando Dios dice te he dado algo también se lo da a conocer al esposo también se lo da a conocer a la iglesia y también Dios le irá levantando su vida. Alabado sea el nombre del Señor. En muchos hogares. No hubieran ocurrido las desgracias que han ocurrido. Si hubieran escuchado la voz de esa mujer que oraba. Y le decía no hagas eso. En muchos hogares. Muchos ministerios. Estuvieran muy bendecidos. Si hubieran escuchado la, la voz de esa esposa. Que le dijo no haga esto. No trate hacia el rebaño. Pero usted le ha dicho. Usted cállese la boca. Que usted no tiene nada que decir. Su matrimonio está en un peligro. Porque usted ha menospreciado su esposa. Porque para usted no significa nada. Y Dios le dice. Yo he puesto una joya a tu lado yo he puesto una mujer valiosa a tu lado y la has ignorado y la has menospreciado y la has rechazado y cuando ella habla cierras tus oídos y Dios le dice has cometido muchos errores porque ha cerrado los oídos a aquella persona que yo puse a tu lado y que yo le he dado palabra para ti. Su abarre, le hermana, no seas cobarde hermana levántese hay mujeres que han dejado de buscar a Dios y que nadie sabe que ya dejaron de buscar a Dios que ya dejaron de meterse en el secreto de Dios porque cuando lo hacía hablaba, la rechazaron Y le dijeron usted y se han acobardado y han retrocedido y han dicho quizás sí, no vuelvo a decir nada, y tampoco busco a Dios para que no me vuelva a decir nada, y Dios le dice: Arrepiéntete, y Dios le dice. Se ven a mí, arrepiéntete y levántate y vuelve al altar y vuelve a buscarme. Oh, suave, rebequendua. Hay hogares que están en un gran peligro y el enemigo se ha aprovechado del silencio. Hay gente confiada creyendo que nunca se caerán de su posición. Pero Dios le dice, Vuelvete a mí, doblega tu corazón, humíllate delante de mi presencia. Mira esta palabra tan hermosa que nos daba esta evangelista, una palabra que realmente es verdad, una palabra que realmente vemos que hay diamantes negros, están buscando pueblos, están buscando únicamente satisfacer su ego, están únicamente eh, satisfaciendo lo que ellos quieren o lo que ellas quieran. Después que el Señor, una vez más, aquí en Hablado con Jesús Pop que es en estos diamantes negros, como el Señor lo ha titulado, y una vez más te hemos puesto el link de esta película que la puedes ver por YouTube gratis. Eh, Maldito el hombre. En el, eh, Confía y hace de la carne su fortaleza. Palabras fuertes, palabras duras, pero vemos una palabra que realmente el Señor está diciendo, cuidado donde tú estás yendo, porque no es donde te estoy enviando yo. Cuidado lo que estás haciendo, porque no es lo que te estoy mandando a hacer. Cuidado lo que estás pensando, porque no son mis pensamientos escucha mi voz te dice el Señor, aprende a escuchar mi voz. Te dice el Padre en el nombre de Dios, mi Jesucristo. ¿Realmente estás siguiendo la voluntad del Señor? ¿Realmente estás, como diciendo, está, es, decía esta evangelista, estás escuchando o estás haciendo de tu primer ministerio, que es tu hogar, algo grande y maravilloso? No va a ser perfecto, pero cada día, el Señor está buscando esa perfección, la está trabajando, y el Señor está trabajando desde hace mucho tiempo en tu vida, desde hace mucho tiempo, desde que antes mucho más de lo que, desde lo que tú crees, desde que te convertiste al cristianismo, de que lo reconociste como su Señor. Es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, querido televidente de Cristianos en la Gloria Radio, Dejamos siempre la gloria y la honra Señor. Como siempre lo digo, no somos cantidad, somos calidad. Y si nos escuchan o nos ven, 70, 70 serán. No limita al Señor, pero siempre le digo al Señor, que en esa calidad se apuesta esa, esa, esa gran semilla y que esa semilla siga dando otras semillas más y que sepamos Señor diferenciar entre un árbol de mangos y, una, y un árbol de guayabas realmente sepamos entender que no nos dejemos endulzar nuestros oídos porque por falta de conocimiento el pueblo se está perdiendo somos homofóbicos, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado cuando decimos la verdad que somos cristianos, nos aborrecen, pero para estos grupos feministas, estos grupos de LGTB, no me da miedo decirlo. Si hablan eh, si hablan, eh, ellos hablan que están contra ellos pero si uno habla que es cristiano y que no, no está de acuerdo ¿a qué lo está defendiendo? no, no soy homofóbico. quédate con tu ideología quédate con tu forma de pensar pero no la impongas a nosotros no quiero ser como estos muchachos regresar con la cabeza agachada y fracasé porque regresé al mundo y fue lo peor quiero estar con la cabeza en alto con Cristo Jesús llevando a mi cruz y decir Señor supe que tuve momentos altos y bajos pero realmente entendí Señor que el cambio y la transformación estaban en ti que al reconocerte como mi Señor y bajar en esas aguas Señor me hizo un hombre nuevo o, una, o te hizo una mujer nueva. Como le preguntamos a Jesucristo, ¿cómo puedo recargar de mi madre? Pero si yo no se debería volver, no está en el espíritu, en un cambio, en dejar las cosas del mundo. ¿A qué estás está dispuesto a morir por el Señor? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por el Señor? Él dejó muchas cosas por ti. Ese es el agente, el como tú lo llames, el agente, el manager, la persona que te puede llevar a una eternidad. No un hombre. Si tú pones la mirada en un hombre, mi hermano, lo que tú llevas del evangelio, fracasaste. Si tú quieres un ministerio para que te miren a ti, no. Yo prendo, es, prendemos estos micrófonos para que miren a quién, al gran yo soy, a Jesucristo, y, que, y al, que sentamos al Espíritu Santo. Si yo quisiera fama, yo te hablaría todo bonito, pero esto es la verdad, Mira lo que dice Apocalipsis, mira que te... Que estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la, la puerta, entraréis y, y cenaré con él y él conmigo. Tú estás dispuesta, tú estás dispuesto. ¿Quieres cenar con el Señor? Tú dirás, claro que sí. Entonces comienza a abrir la puerta. Comienza a decir, Señor, te estoy escuchando a ti, Señor. Pero muchas veces quieres escuchar la voz audible del Señor, pero no lees la palabra de Dios. No tienes ese momento de adoración en lo secreto. Y quieres ver lo sobrenatural, paga el precio. Paga un precio. Pero únicamente hoy vemos clubs sociales. Hoy vemos templos, no vemos iglesias. Hoy vemos payasos una vez más entreteniendo cabras y las cabras yendo a un show para ser entretenidas. Estamos en tiempos postreros. Aquí nadie obliga a nadie. Entonces, es, es el que quiera ir, se va. El que no, se queda. Pero las consecuencias vienen. Como le ha dicho el Señor, estoy cansado de tomar mis propias decisiones. Yo quiero ser tus decisiones. Vengo a ti, amado Rey, para consultarte realmente qué debo hacer. ¿A qué, qué debo tomar? ¿Qué decisión? Y el Señor pone ese sentir. Y cuando el Señor pone ese sentir y comienzas a realmente a escuchar la voz de Dios y comienzas a hacer la voluntad de Dios, te mi hermano, que se siente una tranquilidad y una paz. Cada día uno va creciendo y evolucionando. Ya no más, no más, mis hermanos. Hay un problema que dice, hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Tú realmente pones atención a lo que dice el Señor, a los consejos del Señor? Realmente lo haces y si lo haces, gloria a Dios. Y si no lo estás diciendo, no estás haciendo. Perdón, comienza a hacerlo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué punto tú necesitas llegar para entender que tú no, no, no necesitas ser un diamante negro? El Señor te está llamando, el Señor te está buscando. Él está haciendo todo, lo, todo a su alcance para que tú realmente quites esas vendas y digas, Señor, wow, estaba, per, estaba perdido. Entonces, mis hermanos, querido oyente, el Señor... Quiere tantas cosas con nosotros, pero nosotros lo limitamos. No limites al Señor, no lo limites. Esta vía está tan que necesitamos valorarlas y necesitamos arreglar todo lo que nosotros hicimos en el pasado. Pero siempre consultándole con, el, con, nuestro, amado, con nuestro amado Rey Jesucristo. Una vez más, él no dijo que no íbamos a tener atribuciones, que claro que sí, tú necesitas sentir un poquito lo que, tú, yo, lo que yo sentí por el precio que yo sentí. No va a ser parecido, pero lo vas a sentir. Entonces, aquí comenzará a evolucionar, mis hermanos, un salmo, un salmo maravilloso que nos dice, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Es lo que está, vemos hoy día la gente está poniendo la mirada es en un, eh, en un hombre título entonces mis hermanos de Cristo en la gloria que una vez más como la titulaba el Señor este tema diamantes negros tú quieres ser ese diamante negro que te ilusionan que te dicen que te vamos a llevar a una eternidad, que, te, que, que queremos que tú seas, eh, mejor dicho, lo, eh, que ya, ya, ya tienes reservado esa eternidad o que realmente únicamente quieres eh, es eh, que te digan cada domingo que todo está bien. No, no, todo no está bien. El Señor te está diciendo, necesitas ser transformada, transformado. No puedes entrar con pecado. Déjame moldearte, déjame arreglar esas grietas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, poderoso eres, Señor. Nuestras amas te alaban, te glorifican, amado Padre Celestial. Y realmente te invito a que veas esta película para toda que sea tan repetitivo, pero realmente te va a dejar una enseñanza como mejor la enseñanza a mí. Muchas personas que están en el cristianismo, o entre comillas, cristianos, porque hoy no vemos cristianos, o vemos, como dice la palabra, son muchos los escogidos. Pero aquellos pocos son perdón, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. de esos de estos muchos escogidos, vemos que van regresan al mundo. Y al comienzo todo va a ser bonito. Al comienzo van a ver her cosas hermosas, pero después el hombre o Satanás los va te dejó en la calle. Te dejó en la calle y coma lo que tú necesitas comer porque yo no te voy a mantener. Cuando estás con Dios. Él te suple para un techo, para tu renta, para tu comida y mucho más. Es decisión tuya. Si te quieres dejar encantar el, tu oído por el mundo, que por el gran Dios, ese Dios vivo y de poder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hermoso eres, Señor. Mi alma te alaba, te glorifica. Ya nos falta como... Tres minutos, el tiempo se pasa rápido. El, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Ni no temas, ni te des, ni, ni te desanimes. Mira lo que nos dicen de 38 38:8. El Señor mismo marchará enfrente de ti. Yo siempre digo que el Señor está como ese oso grande y nosotros somos esos ositos chiquiticos. Él va adelante que meter con sus ositos, porque el oso, el gran yo soy, está delante de nosotros, Él nos va a cubrir de ese frío, de ese calor, y nadie se mete con mis ositos, te dice el Señor, nadie, y estará contigo, nunca te dejaré, ni te abandonará, no te, no temas ni te desanimes, te dice el Señor, a pesar de la dificultad que estás pasando, a pesar del problema que estás pasando, no seas como ese, esos diamantes negros que tuvieron que llegar al punto de vender droga, de la basura, pero bueno, reconoceme como tu Señor, abre las puertas de tu corazón, que yo vengo por ti, vamos para casa, vamos, vamos, sigamos adelante. ¿De qué estás hablando? Yo sabía que ibas a hacer eso Vamos adelante, vamos Vamos, yo te perdono Ya pagué el precio Vamos para adelante La vida continúa y yo quiero estar contigo Y quiero que estés en una eternidad conmigo Te dice el Señor Es lo que te dice el Señor en esta mañana En esta tarde o en esta noche En aquí hablando con Jesús Podcast Oh Señor, me ama, te alaba, te glorifica y ya para terminar, mira que en Gálatas 5:25 el Señor nos deja, nos deja un mensaje maravilloso. Un mensaje maravilloso en, en Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, escucha esto: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y cuando tú estás siendo guiada por el Espíritu, no te vaya a pasar como estos diamantes negros que se dejaron ilusionar por estas, por estas personas que, que los iban a ser populares. Y lo que quiere Satanás decirte, tú vas a tener todos los reinos, tú vas a tener todo, como le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor, el Señor Jesucristo sabía que Satanás se sabía la palabra. No tentarás te a tu Dios. No únicamente del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra de Dios. Si tú estás guiada por el Espíritu Santo, mi hermana mi, mi hermano, que sea una gloria, créemelo, que va a ser, va a ser difícil que seas confundida, confundido. Y no te pase lo que dice Oseas 4.6, que este pueblo, por falta de conocimiento, fue, mejor dicho, se perdió. Y recuerda que la palabra conocimiento, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, es facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Tú tienes la la facultad de no razonar, y si la tienes, bueno, hay un problema, comienza a pues, pedir la sabiduría, porque el Señor la da, el sobra pide, pide, hoy lo será dado, por medio de quien, de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amado Rey Poderoso Señor, te damos gloria yo Rey Poder Señor, gracias Señor, por esta emisión, Padre Celestial, de aquí en Hablando con Jesús Podcast, a través de que Se en la gloria radio, a través de uh, Facebook Live, Señor, que tú permites eh, que podamos dar las buenas nuevas de reino de los Cielos. Señor, gracias por ser tan bueno y maravilloso, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, aquí, que nos están escuchando y nos están viendo, Padre Celestial. Amado Rey, yo te pido, Señor, por sus peticiones, Señor. Y Padre amado, yo te pido, Señor, quites todo, Quita todo espíritu, reprendemos todo espíritu de pereza, Señor. Quita todo espíritu de maquinés, Señor. Quita todo eh, espíritu de religiosidad, Señor, en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Que sepan discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, Padre celestial. Que no se dejen de engañarte a esos falsos profetas, Señor, porque por los frutos serán, serán conocidos, amado Señor. Padre Celestial, Padre Amado, te pedimos por esos líderes, Señor, que están el, a tu pueblo, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de, su, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre Amado, yo como siempre te he dicho, Señor, tus ovejas, Señor, tus ovejas están perdiendo, Señor. Pero sabemos que es todo lo, todo lo tienes bajo control, amado Padre, amado, en el nombre poderoso Jesucristo, amado Padre Rey, amado Señor, poderoso Señor, sabemos como dice tu palabra en, en el en Galante 5 5.25, Señor, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu y lo que nos pide el Señor en esta mañana, en esta tarde o bueno, en esta noche, en el momento que tú nos estés viendo, y Padre Celestial, como, como dice tu palabra, ese hermoso proverbio 20, en, el, en el proverbio 25.19, Señor, como diente malo y pie, que resbala, es la confianza en el hombre perdido en tiempo de angustia, Señor, hay mucha angustia, Señor, que vemos muchos diamantes negros que se angustian, que quieren ser muchas cosas en sus vidas, en la parte espiritual, Señor, pero realmente llegan a un fin de fracaso, Señor, llegan a un momento de comer en la basura, Señor, comer esa basura de una prosperidad falsa, Señor Padre Celestial, una, una, un Evangelio eh, que no es verdadero, amado Rey, que realmente, Padre Celestial, que este pueblo se enfoque en un Evangelio de poder, Señor, que busquen primero lo espiritual, porque esto es temporal, amado Señor, lo de la tierra, amado Señor. Bendice nuestras familias, bendice nuestras entrañas en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amado Rey, te damos gloria y honra y poder, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra, mi amado Señor. Amén y amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, recién en la gloria, querido oyente. Esta ha sido otra emisión más aquí en Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Rey. Recuerda eh, visitarnos eh, en nuestra página de, eh, de Internet, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Padre el Padre de la Gloria, tengamos gloria y honra y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios y nos veremos en una, otra emisión Dios mediante aquí en Hablando con Jesús Podcast siempre glorificando de, dándole la gloria la honra y el poder a nuestro Señor y recuerda que eh, puedes escuchar nuestras emisiones eh, también porque estamos en la gloria radio pero nuestro, nuestros diferentes pastores aliados tienen palabras de poder y siempre dándole la gloria la honra y el poder a nuestro Señor y que Dios, Dios mediante podamos dar otra otras buenas nueva de René en los cielos. Eh, la próxima próximo domingo. Y siempre recordemos que, que sin Él no podemos hacer nada, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente. Eh, porque Él es todo para nosotros. Eh, nos veremos en otra emisión. Bendiciones y en Cristianos en la Gloria Radio continuamos con nuestras emisiones. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús, podcasts.